que sea la mejor opción para ti. Recuerda, la apariencia no lo es todo. Algunos incluso pensarían que es hipocresía decir, preferible salir con una chica fea pero hermosa por dentro. Pero no es así. Una mujer hermosa, pero inadecuada para ti, puede transformar tu vida en un verdadero infierno. Estilócrata. Aunque este es un canal de moda, y aunque nos encantan las chicas hermosas como las que te presentamos, esto no significa que seamos tontos o superficiales. Entendemos lo que significa una relación tóxica, y jamás te recomendaríamos que incursiones en una, por más hermosa que sea la chica con quien te relacionas. La tolerancia al mal comportamiento solo conducirá a conexiones deficientes, frágiles, a límites emocionales y a etiquetas innecesarias que fragmentan todavía más a la sociedad. Si estás buscando una relación seria, o al menos divertida, o a una mujer con la cual compartir tu vida, te aconsejamos que huyas tan rápido como puedas de este tipo de mujeres que te mencionamos a continuación. Antes de continuar, te recordamos que ya tenemos Patreon. Necesitamos mil Patreons para continuar dándote los mejores consejos cada semana. Si ya has recibido alguno en estos seis años de trayectoria, considera volverte en nuestro Patreon. Ya tenemos seis. Muchas gracias a todos ellos. Encontrarán su nombre al final del video. 7. Adicta a las redes sociales. Este tipo de mujer tiene una fuerte presencia en las redes sociales. Ella está en Facebook, Instagram, y tiene publicaciones incesantes parece que le encanta buscar maneras de encontrar aprobación alabanza además su celular sin duda es su mejor amigo si pasa más tiempo viendo su celular que platicando contigo piénsalo dos veces antes de continuar este tipo de personas siempre encontrarán la manera de publicar todo lo que hace o está fingiendo hacer esto significa que ella nunca está presente en el momento o contigo, además de que suelen molestarse cuando las interrumpes, aunque lo que hacen no es nada importante. Por supuesto que ella te dirá que para ella lo es. Y ese es el punto. Sus redes sociales y su proyección en ellas son mucho más importantes que pasar el tiempo contigo. Otro punto a tomar en cuenta es que suelen frustrarse con facilidad si pierden la conexión a internet o no tienen el celular cerca. Esto les provoca ansiedad. 6. Ama las fiestas. Imagina tener una pareja que llegue en la madrugada, además de apestar a alcohol o a cigarro. Y peor aún, que llegue ebria o con amigos o que no llegue y no te avise. Es impropio, ¿no? Especialmente, si eres el tipo de hombre que prefiere estar en casa el fin de semana y ver una película en el sofá. Por lo general, y aunque muchos no sabían esto, las chicas que aman estar en fiestas y con amigos casi todo el tiempo, solo se ven y quieren diversión en la vida. Ellas solo viven el momento. Eso es muy respetable y no debes juzgarlas jamás. Solo pregúntate si quieres alguien así para tener una relación. Estas mujeres solo quieren diversión a corto plazo y suelen ser igual en sus relaciones amorosas, además de que suelen ser muy egoístas, ya que no acostumbran incluir a su pareja en sus planes, salvo que éste quiera la misma diversión que ella. Pero si no es así, ten por seguro que ella no se sacrificará por ti. 5. La típica, déjame sola. Este tipo de mujeres son tóxicas por naturaleza. Y no es que ella necesite estar sola, porque hayan discutido o porque esté triste por alguna razón. Sino que necesita tiempo para sí misma casi todo el tiempo. Además de que la mayor parte del tiempo, necesita descansar y necesita su privacidad. Por supuesto, esto en sí mismo no es nada reprochable. Y no debes hacerlo. Solo ten cuidado de no estar con una mujer que solo quiere pretextos para holgazanear la mayor parte del día. Aunque esto no significa que las personas que disfruten de su privacidad sean así, el secreto es aprender a distinguirlas. Si la chica que conoces suele dormir hasta muy tarde por echarse maratones de Netflix diario, si descuida su trabajo y compromisos o su relación contigo, entonces ten cuidado. Si ella no puede cambiar de ser una novia perezosa incapaz de cuidarse a sí misma, no querrás tenerla como pareja, ¿verdad? Si estás saliendo con una chica así, deberías de preguntarte si asumirías la responsabilidad de lo que ello implique. Pero recuerda, tú no la vas a cambiar. 4. La mujer misteriosa. Aunque el misterio al principio podría ser afrodisiaco para muchos y es muy tentador, piensa bien si te gustaría tener una relación así, con una persona que no comparte información primordial contigo, pero ¿a qué grado debería preocuparte su misterio? Bueno pues es muy simple simplemente todo sobre ella es un secreto si no te revela casi nada sobre su vida, porque no, no está emocionalmente disponible o no tiene un interés real en dejarte entrar o simplemente porque no le interesas y solo te usa para distraer su soledad o sus momentos débiles. No está mal. Si quieres ayudarla a distraerse está bien, pero no te involucres. 3. Radical. Las mujeres y los hombres heterosexuales se sienten atraídos entre sí precisamente por sus rasgos arquetípicos. La dinámica entre ambos sexos como... Trabajo en equipo fue una de las bases de nuestro éxito como especie. Así que, a la luz de la comprensión real, el legado radical de las ideologías machistas como hembristas tienen como consecuencia la opresión tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres con una ideología radical suelen ser muy complicadas a la hora de entablar una relación. Igual que los machistas o los ultraconservadores suelen ser dogmáticos. Nada les importará más que seguir las reglas de su libro sagrado, sea este cual sea. Muchas de ellas ni siquiera se molestarán en leer sobre la historia de su ideología o ni leerán literatura contemporánea sobre la misma. Simplemente ven al mundo como un campo de batalla donde tienen una oportunidad de desquitarse. Ya verás que cualquier cosa que ocurra en el mundo o en tu relación la va a tratar de acuerdo a su ideología. Es como si anduvieras con un fanático religioso. Por supuesto, necesitamos igualdad y derechos y luchar contra situaciones abusivas. Pero no necesitamos alentar el odio o el discurso extremista. Así que, sin duda, este tipo de mujeres son tóxicas y debes evitarlas a toda costa. 2. Muy coqueta. Estamos de acuerdo. Es genial que tu chica tenga confianza en sí misma y autoestima, además de sentirse guapa y sexy. Pero del tipo de coquetería que aludimos aquí es otra. Estamos hablando de mujeres que usan su apariencia física no solo para atraerte a ti como su pareja, sino también para atraer a otros hombres de una manera un tanto descarada. Haciendo alarde de su atractivo físico, una mujer así solo muestra lo opuesto a lo que necesita proyectar. Con esta actitud, Revela una profunda falta de autoestima, inseguridad, pero también el mensaje oculto de no sentirse suficiente. Además, considera que ella puede quererte un día, pero al día siguiente puede estar confundida y abrumada por tantas perspectivas de parejas masculinas. Mejor, hazte un favor y encuentra una mujer sana y consistente para estar contigo. 1. Controladora. Las mujeres controladoras son aquellas que quieren controlar todas las situaciones en las que se encuentran y que dictan a aquellos que tienen cerca cómo tienen que comportarse. Todo está planificado, calculado y organizado según lo que ella ha decidido con un extremo rigor. El mínimo cambio les afecta mucho. Por eso, no dejan nada al azar. Piensan en todos los detalles y se adelantan a todos los imprevistos que puedan acontecer. Por lo general, las personas controladoras tienen una muy baja autoestima. Esto provoca que necesiten controlar a las personas y las situaciones que les rodean. Además de que la necesidad de ganar está presente todo el tiempo. Y este tipo de mujeres se sienten especialmente atraídas por los hombres agradables. Los hombres buenos y genuinos que ofrecen amabilidad, Aceptación y apoyo. Aunque cabe destacar que en una relación sana debe haber cierto grado de control en la pareja, debes aprender a diferenciar si esta actitud es demasiado estresante para ti o si eres capaz de tolerarla. Recuerda que nadie es propiedad de nadie y debes tener la libertad de sentirte tú mismo. Amigo estilócrata, cuéntanos si esta información te pareció útil.